Y justamente decíamos antes de la pausa que de música continuaríamos hablando acá en Latidos. Y así es, porque yo tengo un invitado muy especial que no es la primera vez que nos acompaña en nuestro set y a quien me gustaría saludar y es el gran músico boliviano, compositor, profesor de orquesta también, el profesor Sergio Prudencio. ¿Cómo está usted? Un gusto, Diana. Estoy muy bien, muy a gusto acá. Gracias por la invitación. Qué feliz tenerlo nuevamente para volver a conversarte música de un evento que está llegando de lujo. Un recital de piano que lleva por título Melodías Urbanas, Músicas Contemporáneas, profe. Correcto, es un proyecto muy ambicioso, muy interesante, muy comprometido de Mariana Alandia, hay que decirlo con todas sus letras. Mariana es una pianista y gestora cultural que ha presentado un proyecto al Centro de la Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que consiste principalmente en desarrollar eh, audiovisuales documentales sobre compositores de Bolivia, y, en ese marco, comisionarles obras para piano que ella estrena. Ya son, si no me equivoco, cuatro documentales que ya produjo ella y ahora son tres que están en ese proceso, eh, que nos involucran a tres compositores, Edgar Allandia, que vive en Italia, eh, Canela Palacios y, pues, mi persona. En ese marco es que mañana, en el concierto, Uh, Ariana, Mariana va a estrenar las composiciones para piano correspondientes just, junto a otro repertorio que le es propio. Con Mariana vamos a estar conversando dentro de un rato vía Zoom, también con Edgar, que ha accedido a quedarse un poquito despierto para darnos detalles Aprovecho también de su de saludar a ambos, a Edgar, que debe estar trasnochándose. De, sí. Exactamente, debe estar viéndonos en estos momentos. ¿Y en qué consiste? Ya nos decía que son piezas encargadas que se estrenan mañana. Sí. ¿En qué consiste...? Toda la organización del espacio, ¿por qué encargar estas piezas? ¿Por qué estrenarlas en un concierto tan grande? Bueno, porque eh, Mariana ha querido, eh, por una parte, estimular la, la creación para piano de compositores actuales y en ese sentido ha sido ella muy consistente, no solamente en este proyecto en este programa, sino en, sino en muchos otros, pero además mostrar esa creación específicamente para piano en el marco un poco biográfico de cada compositor, por eso es que se ha producido videos documentales basados en entrevistas, en testimonios según el caso, en materiales de archivo y otras imágenes complementarias que de verdad acredito de los videos que ya yo vi que son documentos muy interesantes de registro, testimonio sobre el, el acontecer de la música contemporánea en Bolivia, altamente valorable. ¿Mañana se van a estar grabando entonces la, estas presentaciones? Mañana se van a presentar las obras de estreno para piano eh, de los tres compositores, Edgar, eh, Canela y mi persona, que las va a tocar Mariana, junto a otro repertorio de canciones de Eduardo Cava, Tengo Entendido, y alguna otra... Eh, música contemporánea también. Exactamente. Vamos a saludar a Mariana y a Edgar, profe, que me dicen que justamente los tenemos conectados en estos momentos. Mariana, ¿me estás escuchando? Edgar, ¿también tenemos comunicación justo ahora? Cómo no, cómo no. Sí, yo escucho perfectamente. Sí, sí, escuchamos. Muchísimas gracias también por sumarse a esta conversación con el profe Sergio Prudencio que tengo el gusto de tener en el estudio Y muy amables ustedes también por esta comunicación para ofrecernos detalles de lo que será este concierto para piano Me gustaría comenzar contigo Mariana y luego con Edgar que sé que está trasnochando también por la hora que tiene justamente en su país Por eso le agradecemos doble en Italia sí, sí. Exactamente, porque sabemos que ya es bien avanzada la noche en Italia desde donde se encuentra Mariana, ¿cómo surge la idea de este proyecto que da el traste con el concierto que será mañana? Bueno, muchas gracias por, por la entrevista y por permitirnos eh, hablar sobre, sobre este proyecto, sobre estas actividades que estamos, con las que estamos trabajando ya muchos meses. Eh, sí. La idea surge eh, de una manera, yo creo, natural, en el sentido de que yo provengo de una familia de... De creadores, mi papá eh, fue un pintor, eh, Oscar Pantoja, mi tío también, eh, el muralista Miguel Alandi. Entonces, esta cosa del arte contemporáneo, de la música contemporánea, siempre ha estado presente, eh, muy presente en mi, en mi familia. ¿no? Por otro lado, eh, cuando era estudiante, yo fui alumna de, de Sergio y Prudencio. Pasé eh, unos años de composición con él, pero no con la idea de, de escribir música, sino de entender de una manera, eh, digamos de adentro, lo que, lo que sucedía ¿no? en la, en, en, con, la, con la obra que me, que me interesaba. Entonces ese acercamiento distinto, pero también natural a la, a la música que se hace hoy día eh, ha sido constante en mí y y genera siempre la necesidad de, de encontrar obras para tocar. Entonces, por otro lado, eh, y hablando con, con, con los compositores, eh, creo que hay una eh, distancia muy grande, diría abismal, pero también eh, importante para poder ser eh, creadores, entre el compositor y el público ¿no? y el público como público porque eh, yo escuché una algo muy importante que dijo Edgar Alandia ¿no? que la música que él hace no es para el público, no es una música... Estábamos escuchando a Mariana Alandia que justamente nos contaba detalles no sé si hemos tenido problemas con el sonido porque la teníamos distraer, justamente... Y creo que esa es la, la clave de esto, ¿no? Mariana, disculpa, hemos perdido un minuto, medio minuto de tus de tu respuestas. Si nos pudieras repetir, nos decías la reflexión de Sergio Alandia que su música no era una música solo para, para el público. Si nos pudieras repetir para que los televidentes también estuvieran al tanto porque no se escuchó la última parte, si serías tan amable. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escuchamos. Ah, ya. Sí, bueno, es un problema de las, de la, de las conexiones. Decía que la idea eh, principal es entablar un diálogo entre la gente interesada en escuchar, en el oyente, eh, al que buscamos eh, a través de este, de este proyecto, eh, para restablecer un diálogo ¿no? con los eh, creadores que yo considero cercanos a mi sensibilidad, a mi manera de tocar. Eh, no son muchos, eh, pero creo que son los eh, compositores más importantes y, y que, que hay ahora ¿no? en, en Bolivia. El año pasado hicimos un trabajo con el maestro Villalpando, eh, con tres compositores de mi generación, que son Javier Parrado, Juan Siles y Julio Cabezas. Y este año eh, el proyecto se cierra, creo yo, con Sergio Prudencio, eh, Canela Palacios y Edgar Alande. Justamente cuando circulaba en la nota de prensa desde la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y por supuesto del Centro Plurinacional, decía uh -huh. que era una experiencia sonora más allá de un concierto de piano. ¿Por qué, Mariana? Justamente el proyecto, como, como lo mencionaba eh, Sergio, es un proyecto que implica... Eh, cierta visibilidad, pero una, no una visibilidad en el sentido de eh, irrumpir en, en los, en los eh, centros musicales o en los medios de, eh, con los que contamos, ¿no? simplemente quisiera yo que se escuche esta otra música, que se conozca a estos compositores, a estos creadores, que tienen, eh, eh, a mi modo de ver, trabajos de muchísima relevancia y que... Eh, necesitan interlocutores, ¿no? interlocutores eh, jóvenes, interlocutores eh, músicos eh, y artistas y gente en general, pero que, que, que puedan escuchar y valorar esto, ¿no? entonces el proyecto por eso es ambicioso, ¿no? en el sentido de que está la música, está, el está la, la obra encargada, el estreno, pero también el documental que eh, un poco eh, nos da unas pautas de lo que va por atrás, ¿no? del trabajo en el que está y, eh, sumergido cada uno de ellos. Del documental me gustaría hablar dentro de unos minutos, pero quisiera preguntarle a Edgar, que yo creo que todavía lo tenemos también en comunicación, sobre la pieza que estaba proponiendo para esta presentación y cómo también se suma, por supuesto, al proyecto. ¿Me estás escuchando, Edgar? Desde luego, sí, estoy oyendo perfectamente. Eh, ¿Qué le puedo decir? El proyecto me parece muy consecuente con lo que ha sido la investigación que está realizando Mariana junto a Javier Parrado sobre la literatura de concierto de Bolivia. ¿no? Ellos han trabajado bastante y han rescatado la obra pianística y no solo pianística de Eduardo Cava, que de alguna manera es el primer compositor. Eh, boliviano, entre comillas, ¿no? de, de música escrita, de música yo? docta, por decir. Eh, entonces, este proyecto, este, involucrar a compositores actuales en, en esta aventura, me parece muy consecuente con la idea que ellos tienen y con la, en cierta medida la misión que se han dado, que me parece muy importante porque de todas maneras eh, de esta experiencia ha de quedar una, una, un patrimonio del, nacional de lo, que, de lo que ha pasado y lo que se está pasando en el país desde el punto de vista de la expresión musical. Así es, en, Edgar. Precisamente también uh -huh. se va a estrenar una de sus piezas. Me gustaría también profundizar en qué se ha inspirado, cómo se llama la pieza que se está estrenando de usted también mañana. Por favor, si nos pudiera ofrecer detalles. Sí, la, la pieza se llama Lejano. Es, es en alguna medida una, una idea sobre lo que es lejano. Lejano es, hay cosas que son lejanas en el tiempo, lejanas en la distancia y aquí vivo en otra parte del mundo. Y también lejanas a veces son los objetivos, ¿no? Son, son los, añoramos ciertas cosas que las vemos, las sentimos lejos. Entonces, eh, esa es un poco la, la idea primigenia, la, la, donde parte la, la, la pieza. Y es una pieza difícil técnicamente y sobre todo es muy difícil desde el punto de vista de la interpretación. Eh, se necesita no solamente técnica, se necesita una sensibilidad y una inteligencia eh, particular. Y yo creo que en ese sentido la mejor intérprete eh, a la que he podido acceder en este caso es Mariana y, y debo decir que haciendo el documental he podido tener la manera de oír eh, la interpretación que ella hace que me parece excelente, excelente Mariana. Eh, es un agradecimiento que hago, aprovecho de hacerlo público para una pianista que merecería mucho, mucha más atención de parte de, de, del ambiente musical, ¿no? Ella, eh, esa inteligencia la, la, la lleva a explorar estas, uh, estos mundos diferentes, mundos uh, nuevos, mundos uh, propositivos pero no por eso ella deja de, de no ser una excelente intérprete también del repertorio clásico. En buenas manos entonces su pieza Edgar, estamos convencidos que sí, mañana vamos a tener la claridad para saberlo todas las personas que se lleguen hasta el concierto. Yo voy a seguir conversando con el permiso de ustedes, con el profe Sergio, que no quiero desperdiciar la oportunidad de tenerlo acá en el estudio, ya hemos conversado en otras ocasiones sobre música, pero ahora me gustaría saber de su pieza, profe. Bueno, mi pieza se llama Takpacha, que es una palabra Aymara que significa todo, todo en el sentido de sin que falte nada, así dice la, la traducción, integralmente, integrando tiempo y espacio, y tiene tres movimientos que tienen también subtítulos en Aymara, ¿no? el primer título es eh, Alaya, que es arriba, el segundo es Ainacha, que es abajo, el tercero es Acauja que es aquí, sin que, sin que falte el, el, el que está hablando, así dice la traducción. ¿no? Y efectivamente es una comisión que ha hecho Mariana, que yo quiero valorar altamente. Eh, una sociedad se mide por la cultura que es capaz de producir, más que por la que es capaz de consumir o reproducir y es habitual en los pianistas que se ensimismen en repertorio clásico, Liszt, Chopin, Brahms, etcétera etcétera una tarea para la cual Mariana es muy capaz, pero que prioriza y opta el, el estímulo a la producción musical, a la creación musical, en consonancia con esa idea de que una sociedad se, se mide y se valora y se proyecta por la cultura que es capaz de producir. Entonces, el apunte que hacía Edgar en, en cuanto a la valoración de de Mariana, por su exquisitez musical, que a, a la que yo sumo todas las, uh, las valoraciones que ha hecho él, está esta otra, la lucidez de entender la sociedad desde su productividad musical. ¿Es este concierto para piano que sabemos que no va a tener solamente piano, que va a tener también otros instrumentistas, otros artistas también sobre escena, un intento también de rescatar los principales valores de la identidad cultural boliviana y de ponerlos en escena? Y construir la identidad, porque la identidad es un proceso dinámico en permanente mutación. ¿no? Entonces, es, este trabajo está contribuyendo a, al debate en un sentido amplio, a la construcción, a la contribución de elementos que puedan redundar en identidad. Aunque a su vez, Mariana se remite a antecedentes identitarios fundamentales como Eduardo Cava, una figura sobre la cual ella y Javier Parrado han trabajado muchísimo de una manera... Muy, muy rigur rigurosa y con resultados que nos sirven a todos. Le voy a hacer una pregunta a Mariana Profe, con su permiso. Mariana, ¿todavía te tenemos en línea? Sí, aquí, estoy. aquí Mar estoy. Mariana, ¿cuánto trabajo ha llevado la organización, el rescate, toda la producción de un espacio como este? Un espacio que no se organiza en dos días, que no se piensa en dos días, que no se quiere además en dos días. Eh, bueno, antes de contestar tu pregunta, me gustaría... Eh, un poco eh, contrastar lo que dicen eh, tanto Sergio como Edgar en el sentido de que como pianista, como, como intérprete, la justa medida que, que encuentro a mi trabajo es la de dar a conocer la creación. Creo que lo más importante eh, en, la, en la cultura boliviana es lo que se hace ahora ¿no? y mostrar eh, desde mi punto de vista, creo que ese es mi aporte, pero no, eh, no yo, sino soy un, como un vehículo ¿no? así, en el cual, o so, eh, a través del cual eh, la música tiene que, que fluir. Me considero así y nada más eh, que eso. Eh, tengo la fortuna de, de tener eh, la confianza de maestros tan importantes y tan queridos para mí como ellos. Y, y yo feliz de, de trabajar, para mí todo un honor. Eh, respecto a la, a la organización de este, de este proyecto, eh, pues ha tomado muchísimos meses, eh, esto lleva ya, como te decía, eh, eh, un año que ya se hizo hasta la segunda versión, entonces eh, comprenderás que es eh, desde el inicio hacer el proyecto, presentarlo, eh, mover eh, ideas, eh, cambiar cosas, eh, inventarse otras, eh, hacer que funcione, ¿no? y que finalmente eh, los meses de estudio den un resultado que lo veremos mañana, ¿no? y en los documentales. Sobre el concierto en sí, te quería comentar de que es un concierto bastante, diría yo, ecléctico, en el sentido de que no es un concierto tradicional, en el que hay solamente piano, ¿no? Yo he querido eh, poner las obras de, de estreno en, al medio del concierto y eh, que sean contrastadas con, con un repertorio. Eh, por ejemplo, tenemos un caluyo, un caluyo que lo hizo o lo escribió Eduardo Cava eh, en su etapa o en su faceta de folclorista, ¿no? Pero es un, cal, un caluyo que, según Javier, según Javier Parrado, tiene pues, un texto que parece de Jaime Sáenz. Es un texto muy bello, muy extraño a la vez, muy intenso, y que merece la pena estar, como no, en, una, en un concierto de esta, de esta naturaleza. ¿no? También eh, tenemos canciones que, que son también de Eduardo Cava, eh, que no se han escuchado antes y que eh, merecen un momento así, una oportunidad así, donde se puedan escuchar ¿no? eh, acompañando lo nuevo ¿no? la tradición, acompañando lo nuevo, creo que esa es un poco la idea buenísimo eso que nos decías Mariana, Edgar, ¿me escuchas todavía? sí, sí, estoy aquí oyendo, mañana oyendo. ya me imagino que vayas a madrugar mucho más entonces ya hoy deberías acostarte porque mañana también el concierto <risa> va a ser transmitido si no tengo equivocación en este tema en modo streaming, ¿vas a estar despierto para verlo? Absolutamente, son, son noches de, de, de tras noche, Ven trabajando también, en, eh, terminando el, el documental y bueno, en contacto con Mariana y Javier para ultimar los detalles de, de esta experiencia, ¿no? que como dice Mariana, como acorta a Sergio, son una ocasión muy muy importante para para la cultura boliviana. Así es, una ocasión especial que no debería perderse ninguna de las personas que puedan llegarse al lugar, porque además va a ser un concierto gratuito, así que no hay excusa para dejar de asistir. Por eso me gustaría que hicieran la invitación, pero creo que el profe Sergio, que lo tengo acá, le podemos ceder los honores, ¿les parece? Sí, en realidad antes de hacer la invitación yo quisiera también destacar, el, el desempeño del centro de la revolución cultural dependiente de la fundación cultural del banco central a esta institución a la cual Mariana se aproximó y logró persuadir convencer que apoyaran este proyecto es una institución que fue creada para eso para el fomento a la producción de cultura y pese a los a las dificultades administrativas que entraña el, el, los presupuestos públicos, Mariana ha logrado pues un buen resultado y el concurso comprometido también del, del CRC que, que le llamamos CEREC. así. Hay que agradecer y valorar eso pese a, a las a, asperezas administrativas que el, que el proyecto país. ha connotado. ¿no? Mañana el concierto es a las seis y media claro de la tarde, tarde en, en la Cancillería, en el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Salón, Salón. Tihuanaco. Tibuanacu, gracias, iba a decir otro nombre, Tiwanaku, que tiene, dicho sea de paso, el mejor piano de Bolivia. Ningún otro teatro, ninguna otra ciudad tiene el mejor piano, eh, un piano mejor que ese. ¿Qué piano tiene? Profe? Eh, tiene un piano eh, rönisch, que es extraordinario porque tiene una tesitura más amplia, amplia. que la habitual. Y además de tener el mejor piano, vamos a tener a la mejor pianista. Entonces va a ser un concierto realmente hermoso, con obras de estreno. Yo estoy muy complacido de compartir escenario de estreno con Mariana, con Edgar, con Ganela y con Eduardo Cava. Pues mañana no hay excusa para dejar de asistir a este espacio que repitamos. Ya habíamos dicho, es un lugar que será libre de acceso. Es decir, usted no tendrá que pagar nada para acceder al Salón de la Cancillería, el Salón Tihuanaco, un salón que decíamos... <coughs> Ya lo decía el profe Sergio Prudencio, el mejor piano que tiene Bolivia. Y si lo dice el profe Sergio Prudencio, es ley. <risa> Entonces, con estos detalles de lo que será el concierto de piano, y no solamente de piano, ya los organizadores daban detalles de que será también un concierto ecléctico, nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes me voy a despedir de Mariana y de Edgat. Edgar, que se ha conectado desde Italia, que ha tenido la diferencia de esperar hasta altas horas de la noche para ofrecernos detalles, y Mariana, que en el medio de toda la vorágine que implica un concierto como este, también ha estado conversando con nosotros, por supuesto, el profe Sergio Prudencio, que no es la primera vez que nos visita en Latidos, pero que siempre es un honor tenerlo en nuestro set. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Mariana, gracias, gracias Edgar. Chao Sergio, chao Mariana, gracias. chao a todos. Chao, chao. Y con la invitación hecha nosotros nos vamos a un corte, más información a la vuelta en latidos. Eso será en solo minutos para que usted tenga todos los detalles del mundo de la cultura.